Estoy en comunicación telefónica con candeleche Hola Cande, te saluda Florencia de la B. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A todo el piso. Hola Cande, Cande contame, ¿por qué decidiste mostrar estos chats? Eh, bueno, entiendan que para mí es difícil esto. Eh, Imagino. No, no, no, no es para nada fácil. Eh, estoy en una situación complicada en la cual eh, por esta situación estoy sin trabajo. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué por de... esto? Porque de... fue demasiada exposición, yo acá cada... eh, tenía mi... hasta lo que yo conocía, tenía mi vida establecida, eh, mi trabajo, mi, mi familia y, y es difícil todo esto para mí. Eh, yo cuando lo decido contar eh, fue en un momento que me sentí vulnerable, soy de Tauro, soy, soy muy efusiva. Entonces, cuando vi el porqué de la llegada a Argentina y demás, porque como tengo buena comunicación con, con Pochi, me había quedado en contacto, te lo conté en un momento de, como les digo, de efusividad. A 100%, que no siento mal, porque pasó de esto, no puedo creer. Eh, entonces desde ese lado, no es que yo... Pero qué no pasó... contame para la gente que por ahí estamos un poco afuera de la historia, qué fue lo que te sucedió, qué fue lo que te decepcionó, eh, te... Yo no sabía por qué, sí, yo no sabía por qué él estaba acá en Argentina, sinceramente, eh, cuando pasó todo esto, que, que yo no sabía el por qué. Cuando a los días me entero, eh, obviamente porque es público, mm. eh, ahí fue cuando me sentí mal, porque digo... A ver, eh, uno puede hacer y deshacer eh, tantas veces y me sentí mal, sinceramente me sentí decepcionada, me, me sentí triste, lo conté, se lo pero conté igual, por ti. Sí. Pero igual lo que no estoy entendiendo, te vuelvo a preguntar, es, ¿qué es lo que te hizo sentir mal? Él vino a Argentina, bueno, tiene su familia acá, eh, digo, tiene a su mujer, digo, no no entiendo qué, era lo, cuál es, qué es lo que te produjo malestar. A mí en todo momento él me dijo que estaba separado. Jamás. Ah, bueno, no eso es lo que nos estás diciendo. Claro. ¿Vos? Eh, a mí. Eh... Son todas las comunicaciones. Esto no viene de ahora. Esto viene de octubre. O sea, yo eh, ahí se pueden verlo estar tranquilamente que o sea, vos lo puede trucar. Separado, todo, yo, todo. Supuestamente. A mí me dijo en todo momento. Con él porque él estaba solo? ¿Sí? Si no, no te hubiese. A mí me dijo si estaba casado. Pero por supuesto, por supuesto. Wanda bueno, me parece divina. Si le tengo que pedir disculpas a alguien es a ella, porque a mí en todo momento me dijo, estoy solo. Pero Cande, vos no lo sabías, y Cardi no veía los posteos con Juan, de vieja a las Maldivas, eh, la, a ver Turquía, Buenos Aires, lo que ponía No, Carte... pero veías que las Maldivas fue después. Bueno, por eso digo, pero no veías todo, porque hay una la cronología sigo, la girasta, de fue ahí octubre. La hay una cronología de octubre, ¿Sisto? hasta ahora. No consultan a él, a eso? Porque a mí, él me dijo, yo conversé con una persona todo el tiempo, todos estos meses, con alguien que me dijo, estoy separado ¿Por qué claro. no le voy a creer? Todo no, está perfecto. Claro. Digo, pero vos te metiste en ese lugar también. Digo, ¿Vos sabías con qué personaje te ibas a encontrar? ¿Conocés el WandaGate? Yo no, no, sí. no conocí a alguien sensible. Conocí a alguien en el cual tuvimos charlas amenas. Como nos fuimos conociendo en el día a día. Eh, a través de videollamadas. A través de cómo estás. Eh, no, no, no, no conocí a alguien que me mostró otra cosa. Y vos decís que te enamoraste, Candé, Que eso... ¿Es lícito y, digamos, uno puede enamorarse con alguien habiendo intimado o no? Disculpame la pregunta. ¿Vos tuviste relaciones sexuales con Mauro y Cardi? No, yo eh, hay cosas que quería responder porque me parecen que no van. Sí, hubo un encuentro de dos personas que se estuvieron conociendo en todo este curso del tiempo y tuvimos una conversación sincera, un... nos gustamos. Eso fue. Candela, ¿Por, fue ¿por qué crees que, que Mauro Icardi te acusa de fabuladora? Es que, o sea, chico, yo les voy a hacer una una consulta, ¿no? Mm. Eh, si yo me hubiese querido colgar de esto o me hubiese querido hacer famosa. ¿tú sería más fácil que yo esté en Buenos Aires, que lo haya contado el otro día que pasó. O sea, acá tienen todas las pero, pruebas. Pero Cande, te, te perdón, te colgaste costa. porque lo estás haciendo público. ¿Qué estás buscando? Pero estoy haciendo, sí, Más allá de, pero estoy tengo, haciendo público unos, porque me sentí mal. Con todo, me respeto, sentí público, en una... con todo respeto te lo digo. Quitemos si es verdad o no. Porque vos decís que es verdad, Mauro dice que no. Si fue verdad, ¿por qué lo haces público? ¿Qué estás buscando? No güey? Hago público ¿Puedo ¿Por qué hacerlo público? Yo lo hice, ni siquiera es que lo hice público. Se lo conté a Pochi en una situación. Bueno, se lo contás para que... que ella lo cuente, es una periodista. No es una periodista, claro. claro. Primero en una charla nosotros me dijo, ¿te va a contar la historia no se va a dar tu nombre? Después cuando este. ya me vi en toda la situación, dije, bueno, me hago cargo. A ver, somos dos personas adultas, me terminé. Pero, ¿Qué estás buscando con esto? No me contestás la pregunta. Digo, ¿qué buscas con, con esto? Porque a lo mejor me decís, che, me quiero hacer famosa y es, recontra es válido, ilícito, claro. no te vamos a jugar No, le no. quiere sacar la careta a Mauro, me parece, ¿no? Yo te quiero ayudo que se un sepa... poco, Cande, claro. Te ayudo Gracias, un poco porque eh... vos te enamoraste. Pero por supuesto, a ver, a mí no... no, no de voy a ser siempre 100% sincera con sí. todo lo que diga todos los que me lo conozcan. Muchas gracias. Ayer Marcela Taura también me tuvo una llamada con ella, se comunicó alguien también súper importante, impresionante en el medio, que me dijeron se nota que sos buena mina, se nota que sos del interior, sí, que sí. no querés colgar esto. Y yo la verdad que si hoy salgo a es porque mi cara está envuelta en todos lados. Pero vos te quedé ahí, por... y, Kande, digo eso es lo que... Lo que... No entiendo. Porque, porque vos estás renegando. Te bueno, estoy no, dando claro. la cara a una persona estás renegando. Persona la cual pero vos estás renegando. Yo prefiero Candel. que me conozcan por mí, ¿verdad? Sí. Claro. Y no? vos estás renegando una situación que generaste vos. Vos publicaste los chats de Mauro, vos publicaste que Wanda te miraba las historias y ahora, digamos, te quejaste de la exposición. para que publicarla. Le sacaste una foto, supuestamente, a Mauro, creyendo en la foto, le sacaste una foto a Mauro, medio ahí como... Le dicen mentirosa. te quería preguntar por esa foto porque... Sí, la foto la tengo ayer... Le quiero agradecer primero a Entrometidos, que fue sí. eh, a, y a Pochi que me dieron el lugar sí, para bacán. que Beso, lo cuente. Sí. Pues, eh, la, la primera y la única vez que, que voy a hablar, y bueno, después, eh, por respeto a Marcela y por cómo habló ayer, mm. eh, decidí dar la nota y acaba de terminar el tema. Yo, ayer en vivo, mostré cómo eh, la foto original que primero está en mi teléfono y acaba de quedar, al menos por ahora, hasta que me sienta cómoda con todo esto y vea sí. eh, en algún momento. Eh, Como las fotos que tuvieron el famoso video, eh, sí. no se corta la cara y se ve perfectamente eh de la situación. Así que ya cualquier cosa eh, quieran decir o que me puedan no, no, darle de mismo, algo, nosotros, no va no, a pasar. Él dijo que le quedó la cabeza dura. Sí. Bueno, yo ayer mostré que no, que no estaba la cabecita dura. ¿Y qué te enamoró de Mauro? Buen dato. ¿Qué, qué conociste? Vos me decís que no intimaron, ¿no? Y, y apelo a tu sinceridad, digamos. en No estos... te lo quiso contar, no te dijo. Ah, no, bueno, no, no, no terminaste no. de decirlo, capaz que intimaste. No importa, igual uno se puede enamorar de alguien igual. No sé. eh, sin haber tenido sexo, qué sé yo. ¿Sí? Lo que digo no. es, ¿qué te enamoró de él? ¿Cuál es el mau <risa> que conocemos? Somos dos personas del interior. Yo conocí a alguien que, que me escuchó. En, en eso se muestra ahí, que él me pregunta cómo te sentís. Es porque yo me enfermé. Entonces. Era como, estoy acá, Te contenía. y ¿Cómo? Te contenía él. Sí, fue una contención mutua, que él también estaba pasando por otras situaciones, y fue un poco eso que nos fuimos conociendo en el día a día, eh, fuimos construyendo un, una relación. Bien. Y después, bueno, pasó lo que tenía que pasar, eh, él se arriesgó también, entiendo eso, me hizo sentir especial, porque digo, claro. si me está viniendo a buscar es porque le debo interesar... Sí. Igual que raro... Él, Candy. Hablaba, Candy. él hablaba de las hijas, porque vos le preguntabas por sus hijos... No, de, de, de eso prefiero no, ¿De no de hablar porque... ¿Hablaron, no. ¿Llegaron a hablar de elegante? ¿Le preguntaste cómo estaba con Wanda? No, no, no, no porque Candy. me parece que no eso es el caso, eso lo que tenían que preguntar al protagonista. Ah. Te no voy a hablar de lo mío. Te quería preguntar porque ayer cuando salió tu nombre me escribió una persona de Olavarría y me dijo, mirá que es la misma persona que dijo cosas de los chats eh, en su momento que le pasó a Liberardi, diciendo que el Tucu López le había escrito. Eh, ¿Esto es así? ¿Vos en su momento te acordás no, no, cuando no, no Sabrina me... se enojó mucho? No sé si eso fue así, ¿no? Yo no me no, no, voy a hacer cargo de, de, de lo que quieran decir. Obviamente acá lo que No, no, pero te estoy preguntando concretamente si vos en su momento habías hablado con el Tucu López y eso había generado el escándalo. ¿Te acordás cuando él recién iniciaba con Sabrina? su relación. No, desconozco totalmente. Te digo yo, porque eh, fue en Mañanísima ah, y vi los, vi, vi los chats, porque los, los, mostró, los mostró Steffi, fue, eso pasó en Mañanísima. Bueno, pues, y Steffi mostró Entonces, que un video, usa, la misma, usa, la misma usa, así el, el método, ¿no? que no, mostró no, que la supuestamente el público le can... escribía. Ah. Pero es ella, sos can... sí, vos sí, Candela. Sí, era ella, eres vos, es vos, vos. Acá lo que no termina de cerrar y que veo que le están buscando la quinta pata al gato es que la primera vez que eh, hay un principio, un medio y un de desenlace y no se puede llegar a entender esto. Eso soy una chica común, tranquila. Sí, sí, eh, eso es lo que ha servido. No, no, eso lo decís vos. Yo no creo que seas una chica común. Eh, ¿Por no es, porque Porque todo, a ver. ¿Y por qué? Sos una chica que está buscando fama indirecta, eh, a ver, indudablemente. ¿Ah, pero te pero decimos, no te lo digo mal, está perfecto. No te que no no Ricardo, no Tauro Wanda sí. empezó de la misma manera que vos. Sí, pero pero, dijo sí. que pero está pasando mal. de verdad, eh, porque no puede ser que todos te escriban y vos les le mandes a las periodistas los chats que vos tenés con los famosos. ¿Qué, qué, qué, porque vos le lo le mandaste. ¿tú, Tengo te a... muchos códigos. No, no. Jamás, jamás, jamás van a saber nada. Bueno, no sé o sea, qué códigos de no, claro. claro, pero, no. pero pero con, mostrar chat privado no, es, no no es ningún no código. Puede ser o me equivoco Cande. Me tengo la serie. Sí. sí. Que sí. Es soy la, la primera que, que, que te enamoraste. Que... Bien. Empatía. Sí, por supuesto. Yo soy la primera que perdió con todo esto. Yo vi yo... claro. en la palabra de alguien que al final terminó siendo alguien que no no, no, no esperaba. ¿Qué te Cande, pasó? ¿Hablaste con Wanda? Viste... Perdón. ¿Hablaste con Wanda? No. No, no hablé con ella, y, y si algún día eso te quiere sentar a tomar un café, no, con todo no, respeto, le no que no. Sea, crío, no, no, creo. Parece, no creo. ¿Y qué no, te ¿por qué pasó no? dijo, te, digo, amiga? Y te enganchaste? Y, y un poco esto que, que decía Cari, no que te enamoraste. Es ¿Qué sé. te pasó cuando viste las imágenes de ellos juntos en Maldivas? Eh, el ese, claro, que se claro, habían reconciliado de esta manera tan romántica. Primero, cuando inició la conversación con él, fue después de liar saliva. Que fue, bueno, ustedes sabrán bien las fechas. Eh, así que yo, por lo que pude ver, era una persona que estaba separada y que no subía. Acá me está escribiendo Wanda. Ah, Uy, Dios. Eh, Un momento, eh, no, dice. le pregunto. Dice. Hablaste con Can de Leche, le digo, Wanda me dice que no, me dice lo mismo que vos. Eh, lo que me dice Wanda, yo la pasé mal mucho tiempo, no quiero más estos problemas. Sí, sí. Muy mal mis hijos y yo. De alguna manera también me confirma lo que me decía ayer con respecto a esta creación. No es culpa de Mauro. Eh, con Icardi. Eso, no de Cande. Bueno, pero le pregunto claro, por Cande claro. y me dice que, que no habló, pero bueno, que le está pasando muy mal con toda esta situación. Y de alguna manera te, te señala también, Cande. Sí. Sí, no, la verdad que, eh, como lo vuelvo a decir, ella me parece divina, es la número uno hoy en día en este país. ¿Vos querés ser eh, Wanda, no? De... ¿Te gustaría ser como Wanda? ¿Cómo? No, no, no, no. no. Eh, la respeto muchísimo, yo sé que no debe ser fácil, como así tampoco es fácil para mí toda esta situación. Mm. Eh, y repito, si algún día se da la, la posibilidad de tomar un café, me encantaría poder okay. mirarla a los ojos. Okay. Y si ella tiene alguna duda, yo tengo... a mi teléfono Porque viste que cuando hay alguien que por ahí de menos recursos, como vos decís, del interior, más tarde, no tan famosa, y otra gente que está a otro nivel por ahí algún llamado extraño no digo de ellos no ni de Wanda ni de Mauro pero digo pero sí iniciar alguna una ilegal, situación ¿no? donde te sientas temerosa de tu integridad física hasta epa, te diría mm. sí cuando explotó todo esto eh, gracias Cari, eh, cuando explotó no, todo esto el viernes como eh, llamaron a, a específicamente a mi mamá diciéndole que si yo salía a hablar públicamente iba a traer consecuencias, lo cual me asustó mucho. Eso es grave. Dudé muchísimo yo en, en salir a hablar porque dije, la verdad que prefiero, no sé, que te este diga internamente, sé cómo soy, sé cómo fueron las cosas, pero después hubo dos personas muy influyentes en el medio que me, me terminaron como de, de dar ese empujoncito sí. que me faltaba, que es para contar básicamente mi verdad y acaba de quedar. Eh, entonces, por lo cual yo salí a hablar ayer y hoy debí hablar con ustedes porque respeto muchísimo a Marcela Tauro, ella les llegó la información por otra parte y me alegro, yo ayer me fui a dormir feliz eh, agradecí porque estoy muy agradecida de que no, no quede como una mentirosa que se contó algo que fue cierto que moleste a quien le moleste eh, lo único que, que, que... y yo quiero saber, ¿y Doña Leche qué dijo? ¿no le dio sí, miedo? Sí primero es Lecce, díganlo como digan, siempre ¿No toda la vida. No, yo yo no sí, Sé que Perdón. nos preguntamos, nos tenemos que... de decir lecce. ¿Qué sirve todo esto? Lecce. Bueno, obviamente no, que no están contentos para nada con esta situación. No les gusta para nada. Pero bueno, estoy dando la cara como, como buena gente que soy y, sí. y mostrar todo esto y decir, esa es mi verdad, sí. le, le guste, le guste, y acabo de... más? ¿Qué, qué, qué no, más? Tenés? Tel... ¿Fotos con Icardi en la cama? ¿Qué más tenés? No, no, no no tengo fotos. En, en la cama... Al bailar. ¿Él te prometió viajar, no, no, como que dijo vos... ella, que tenía fotos, por eso le pregunto. Él se va, él me mira a los ojos y se va con la promesa de que nos vamos a volver a ver. Y yo me quedé con eso, no, yo fui una sí. que le creyó. Le creyó? ¿Puede, puede y me viste cocina? que los hombres a veces son muy sí. salameros, viste veces que te dicen, voy a volver amor. nunca más. Sí. Sí, Digo, una vez que entregaste el tesorito, sí. viste que después... Cambia todo ahí. ¿eh? Es, es, es difícil, pero bueno, yo Cande te quiero agradecer sí. la dedicación, mandalo un beso a tu madre. Y bueno, estaremos al tanto, porque seguramente Mauro va, va a hablar después de esta de esta entrevista. mira yo lo único, gracias Flor, sí. le quiero agradecer a Pochi, que fue la, la que confió sí, en mí, y nos hicieron pesa, separar pues. de una y mil maneras si y lo lograron, porque Mua. somos dos personas eh, buena gente, que eso hoy en día, yo buena por lo leche, que veo, Dios. y buena por sí. eh, eso hace leche. falta en Son medio. Buena leche, canción eh. de buena leche. Sí, sí. Así que, lo último que tengo para decir, Dale, y gracias por el espacio, sí. eh, es que si una persona se sí. ¿no? eh, acusa de algo, salís el mismo día a mostrar todas las pruebas, no esperas una semana a que se cuente la versión eh, y pero después él dijo de todo, a Pochi, él salió, digo, sí. se quiso defender, pero, pero no mostró las pruebas ese eh... mismo día, las cinco días después. Ah. Sí, no, la verdad que no lo no sigo, no lo sigo tanto. Claro. Eh, pero bueno, te mando un beso. Eh, ahora sí vamos a presentar a la doctora Gallego, Mariana Gallego, que Bravo. está acá en el piso, Bravo. me encanta, porque hay un tema de familia. Un tema preocupante de familia, Pampito.